Muy buenas chicos, bienvenidos Este video parte de la necesidad de que pues Ya que, que estoy viviendo en mi hogar Como me llevé el PC Gamer chicos Me di cuenta que me quedé sin potencia Para poder pues navegar en internet Jugar alguno que otro jueguillo desde la comodidad de mi hogar Así que pues chicos, decidí armar otro PC Lógicamente no igual de poderoso a mi computador Racing 5 Con la gráfica RX 560 Pero sí algo de potencia también para poder jugar Navegar bien chicos Pues que me corran bien las cosas fluidas Programas, aplicaciones y demás Así que bueno chicos, vamos a armar un nuevo PC Así que voy a tratar de ir al grano lo más posible Que pueda Bueno chicos, por acá tenemos las piezas Por acá tenemos estas fantásticas piezas Game, no mentira chicos Esta fue una le que al gabinete quedó a Por cierto, es una mugrera Bueno chicos, ahora sí Vamos a armar un nuevo PC, así que vamos a abrir espacio, vamos a ver las piezas para empezar a ensamblarlo. Bueno, les cuento muchas de estas piezas que van a ver son de segunda mano y pues he ahorrado bastante dinero para poder armar un PC lo más potente posible. Bueno chicos, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con la gráfica que ya vieron en el anterior video, que es esta, esta Nvidia Quadro 3800 que ya vieron en el anterior video, estaba semi gráfica, pero sí les comento, vamos a verla por acá. Voy a ver cómo la reemplazo lo más pronto posible, ya que como esta es con DirectX 10, eh, no me corre poco de DirectX 11, aunque por ahí vi un video de cómo se puede jugar juegos del DirectX 11 en DirectX 10, pero bueno, chicos, continuemos. Por acá tenemos chicos 4 módulos de memoria RAM de DR3 Que será para la tarjeta madre Ya, pues, ya saben más o menos qué componentes va a tener mi PC Es un total de 8 GB eh, Pues me gustaría que le he puesto de más capacidad Pero pues, fue lo que pude juntar en el momento Y eso que tan solo tenía una de, un de 2 GB Logré conseguir otras 3 por acá chicos tenemos el disco a usar vamos a buscar un, este disco mecánico de la marca Taegate. Bueno creo que se pronuncia así. De 500 GB Ahí como por anotarlo. Ahí está chicos. Esperemos que esté en buen estado. Sé que está funcionando. Pero pues no sé bien el estado. Espero que esté bien para poder instalar el Windows 10. Pues más adelante voy a mirar para ponerle uno de estado sólido. Pues por ahora pues sé lo que hay. La tarjeta madre chicos. Por acá la tenemos. Bye. Mm -hmm. Vamos a usar esta fantástica tarjeta madre. La verdad que esta sí me gusta bastante. Y le va a sacar toda la potencia al procesador que usaré, chicos. Que por cierto, ya está. Vamos a usar esta de marca ASUS. Referencia M5A7BLL. La verdad que es bastante potente aquí. Bueno, tiene cuatro slots de RAM, chicos. Bueno, tiene para un PCI Express 2.0. Y bueno, ya les comenté aquí ya está el procesador. Iba originalmente a utilizar el FX6100. Pero pues he logrado conseguir. Otro que Es el FX8120 Si no estoy mal Es de 8 núcleos A 3.4 GHz Así que la mejora sí va a ser muy momentoria. Quise hacer este negocio Con el amigo Jonis Que les he comentado Con él he hecho bastante negocios De hardware De piezas A muy buen precio Como les digo él. Pues es un intercambio Mercancía De la que yo manejo el Por mayor Por estas piezas Pues para ponerme al PC más potente Para disipar el procesador Chicos He conseguido Con mi mismo amigo Que les digo Jon Jonis He negociado con él Este disipador de aire termal té como pueden ver es bastante grande y la verdad que va a quedar bastante bastante bien para disipar este procesador que la verdad los fx por lo general son bastante calientes también he negociado este disipador que ven por acá es un poco más pequeño pero pues lo tendré para otros, otros proyectos eh, ya, Bueno, he quedado con estos dos Como les digo, le he dado parte de mercancía Para poder obtener estos disipadores Ya que son bastante costosos Pero bueno, con el negocio creo que se ha quedado un poco más justo Este es RGB de color azul bueno y para alimentar todo esto chicos vamos a usar una fuente que usted ya la conoce en un video que hice cuando actualicé mi fuente de poder hasta EBE Gigabyte Vamos a usar la Termal T de 600 watts reales que guardé en la caja de la nueva fuente que le puse a mi PC es, Por eso es que decidí no venderla ni nada parecido chicos, vean acá hasta esta belleza esta es la fuente que usaremos chicos Acá está como les decía Vamos a usar esta Thermal TTR2 600 watts reales Como les digo no tiene ninguna certificación Por eso es que me cambié a esta Gigabyte Para mi computador principal Pero bueno esta yo creo que va a correr bastante bien Todos esos componentes Bueno chicos y por último, la, pues, la parte como más decepcionante del video Por decirlo así, vamos a montarlo todo en este gabinete bastante viejo Desafortunadamente pues, chicos, en el momento no tengo dinero para comprar gabinetes Pues bueno, ya le fuera comprado el mío para que se viera más bonito Pero es que voy a reutilizar esta caja De ahí es donde he sacado estas piezas viejas estas piezas dije, las saqué de este gabinete Me toca usar este porque es el único así grande por decirlo así En el cual podrán caber todos esos componentes Y como podemos notar si son bastante grandes Y bueno chicos ya lo he limpiado eh, Pues para agilizar el video ya lo he hecho Antes de iniciar a grabar Ya está totalmente limpio Simplemente es ensamblar este PC Que la verdad que creo que sí va a caer bastante poderoso Y bueno ¿qué dicen si me acompañan eh, Hacemos esta aventura ¡Vamos! Iniciamos por acá, chicos, colocando el soporte para el disipador del mate, que acabaron de ver que, es la verdad, es bastante grande. Pesa un poco la verdad, bueno aquí quitamos los tornillitos, ya que lleva un orden, es que esta parte pues debe colocarse bien, aparte de abajo la tarjeta madre, se deben colocar bien los tornillos que son larguitos para que en la parte del frente de la tarjeta madre quede bien sujetado el disipador y quede de la, de la forma mejor puesta en contacto con el procesador para que disipe al máximo el calor. Bueno, ahorita sí se viene el disipador Bueno, pues faltan esas partecitas para que el disipador quede bien, bien sujeto Por aquí el procesador tenía un poco de polvo Bueno, ahora sí colocamos nuevamente el procesador Ahí quedó bien puesto y bueno chicos, miramos en qué posición debe quedar bien el disipador Aquí faltaban estos enganches Ahora sí ya viene Ahí pues ya se coloca De a poco se va atornillando con mucho cuidado Por eso utilizo esos dos dedos Para poder atornillarlo de la mejor forma Para que sujete bien, bien Pero por aquí chicos Se me había olvidado echarle la crema disipadora Así que tocó nuevamente desmontar el, proceso, el disipador Y volver a, pues, a echar la crema disipadora Y aproveché y limpié nuevamente el disipador y ahora sí chicos lo montamos y ya ahora sí va a quedar definitivo pues espero que no haya más contratiempos y bueno chicos se aprieta bien bien bien se tocó que quitar un tico el fan el ventilador pero bueno chicos ahora sí conecta el disipador y listo haya quedado bien bien bien bueno ahorita siguen las memorias run ahí pues pensé que no podía colocar la primera porque el, como les decía el disipador es muy grande pero sí pude colocarla y ya estoy colocando la última como les digo en total fueron cuatro módulos de 2 gigas con un total de 8 gigas allá quedó full esa parte y bueno chicos nos vamos ahora sí a la parte del gabinete aquí vamos a instalar de primero la fuente de poder la ThermalTech es muy importante colocar bien los cuatro tornillitos de la fuente para que quede bien bien sujeta ya que como queda en la parte de arriba del gabinete pues que esta no se vaya a caer bueno chicos aquí los colocamos bien bien bien nos apretamos lo, lo mejor posible como podrá notar ahorita sigue lo que es gestión de cables en este momento se sacan los cables para poder colocar bien la tarjeta madre para poderla atornillar bien bien bien y pues colocar bien los cables chicos aquí ya colocamos la tarjeta madre como para notar pero se me olvidó el backplate chicos bueno nuevamente se lo colocamos no pasa nada ahora sí viene la tarjeta madre así que pues la vamos a atornillar bien bien bien colocar todos los tornillos que más sea posible unos que pues que no encajan Ya que como no es el gabinete diseñado para esta tarjeta madre Pues a veces ocurren esos inconvenientes Pero bueno chicos, ahí ya ha quedado en la tarjeta madre Ahora, ahora es importantísimo Sigue para conectar los, eh, conectar los cables de la tarjeta madre Chicos, lo que es para... El switch de encendido, de reset, las LEDs de procesamiento Y bueno, y demás chicos, es importantísimo conectarlos todo Así que tengan mucho en cuenta esto, ahora sí pues siguen los cables de en la fuente de poder chicos Pero pues antes vamos a colocar lo que es el disco duro de 500 GB Vamos a atornillar bien, bien, bien chicos lo que es el el disco duro pues para que no se nos vaya a mover ahora sí chicos vamos mirando qué cables de la fuente de poder necesitamos ahí voy sacando los que más necesito, o sea lo más importante es para los que no requiero lo que no requiere uso en este en este tipo de ensamble dejarlos pues bien ocultos que la idea como podrán notar ahí trato de hacer la mejor gestión de cables posible para que el PC quede lo más más limpio posible de que como no, no se va a tapar el computador esta torre no se le va a colocar la tapa entonces quiero que quede lo más puro lo más limpio posible Aquí colocamos ya el cable SATA para el disco duro, chicos Entonces ahí, bueno, lo estamos conectando a la tarjeta madre Ahora sí empezamos a mirar bien, bien Qué tipo de conector necesitamos de la fuente Lo que es alimentación para alimentar pues, el disco duro La tarjeta madre, el, el procesador Y bueno, y demás componentes, chicos Aquí seguimos ordenando Aquí va la tarjeta gráfica La FX3800, FX38 eh, esta de cuadro Así que bueno, aquí vamos atornillando para que no se nos vaya a caer esta preciosidad Aquí colocamos la alimentación extra de la tarjeta gráfica Ya que pues como les decía, esta gráfica requiere alimentación extra Bueno, por eso iba conectando algunos detallitos de unos LEDs que tiene Y listo chicos, ha quedado espectacular Ahí la señal lo dicen Y bueno, aquí vamos con tomitas épicas de este lujo Como para notar, pues este es lo mejor en gestión de cables Trate de hacer lo mejor posible, ustedes o saben que pues por más que sean ensambles no otra potentes, yo trato de hacerlo todo lo más limpio posible, aquí está, es que vean, es una belleza, Mírenla, es muy muy bonita, he quedado muy feliz con el resultado y chicos, solo queda disfrutar esta belleza, así que pues disfrútenla. Bueno chicos, ya teniendo totalmente armado y ensamblado el, bueno, el PC semigamer en este chasis Paco viejo, vamos a instalar el Windows 10 LTSC que creo, si no estoy mal, es la versión más liviana completa de Windows 10 que hay, sí, seguro que esta máquina lo va a poder correr a la perfección, así que para agilizar chicos lo voy a hacer, voy a instalarle yo creo que también los juegos y pues jugamos un poco.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 Bueno chicos, ya después de un rato de haber instalado el Windows 10, le instalé la versión LTSC al PC. Ha quedado bastante bien, verdad, le instalar algunos jueguillos, pero pues tengo problemas con mi gráfica, como es esta Direct X10, no juego de juegos de Direct X11 o demás, como es el Fortnite, bueno, el World War Z, el PS21. Tranquilo chicos, que este detalle lo voy a solucionar, no hay ningún problema. Por ahora chicos, les voy a contar algo, no voy a hacer prueba de juegos porque falta bastante juegos para instalarle. Lo que sí les cuento chicos Que ya me voy a llevar el PC para la casa Me voy a llevar este monitor Samsung Que ven por acá de 19 pulgadas Se va a quedar allá para mi casa, mi PC Me voy a llevar también esta belleza que la tengo por aquí Acá está me voy a llevar la cabrilla Con los pedales para la casa Y eso porque para lo que estén preguntando Voy a montar nuevo Setup Gamer en mi casa Sí chicos, desde que lo desarmé Que me fui donde cuando vivía con mi padre en el 2019 eh, pues mi sedad quedó en el olvido Mis afiches animes Mi bueno mi colección de muñecos, mis repisas Varias cositas que tengo Que tenía en el fondo en Que tal vez en videos antiguos pudieron haber visto en mi fondo Voy a volver a armar todo chicos pero buscarme un PC lo más potente que pude Como les digo voy a solucionarlo de la gráfica Voy a ver cómo vendo esta para comprarme una que sí me corra todos, todos los juegos Así sea en gráficos medio bajos Y bueno chicos, vamos a ver el video Está por acá, las pruebas lo haré en el nuevo sedad. Prometo hacer las pruebas también Voy a hacer video de armando el seda para que vean cómo quedó. Así que alistaré todo esto que me llevaré para la casa. En nada, chicos. Nos veremos en un nuevo estudio muy pronto. Y atentos. Bye bye. Los quiero.